¿Es necesario que el cónyuge estadounidense esté presente en la entrevista? Um, en lo general no, pero sí ha habido muchos casos que, que sí. si el gobierno te dice que debe de estar ahí, es requerido que esté ahí. Pero como digo, en lo general no. Tú puedes, um, eh, ahora, si la, si la persona ciudadana quiere ir... Um, bueno pues a la entrevista, puede ir a la embajada, pero no puede entrar contigo a la sala de entrevista. Solamente la persona que que, que ingresa, que quiere ingresar a los Estados Unidos va a ir a, la, a la, la, la sala de entrevista. Ahora, como digo, si el gobierno requiere o decide que también deben ir los dos, entonces claro, sí se tiene que, que, que presentar, porque si no, te pueden negar la petición. Ok. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.